Módulo académico de aprendizaje termofluidos. Unidad didáctica 1. Selección de fluidos a partir de sus propiedades. Bienvenidos a la unidad didáctica número 1, denominada Selección de fluidos a partir de sus propiedades. Con el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad de seleccionar un fluido a partir de sus propiedades, según sea requerido para un procedimiento técnico o especificaciones dadas del fabricante, en el contexto del sector del transporte terrestre de pasajeros y carga. Esto le permitirá adquirir un lenguaje técnico para realizar funciones de apoyo a la gestión en la planeación y seguimiento de los programas de mantenimiento de automotores del sector mencionado, donde esté presente la mecánica de fluidos.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 cuáles son y cómo se calculan las fuerzas de presión que los fluidos ejercen sobre las superficies. Identificación de las fuerzas de flotabilidad que ayudan a darle apoyo a los cuerpos parcial o totalmente sumergidos en un fluido.